¡Persiguen sin duda! Hogueras a crujir, las ondas bailan, no hay que mirar atrás. Sonríen calabazas detrás de ti. La medianoche es negra de verdad. Es Halloween, es Halloween ya, es, ¿es Halloween, ya. Ya. Halloween es ya. Ja ja ja ja ja Halloween ya. Es Halloween ya, es Halloween ya. Es Halloween ya. ya. Ja ja ja ja ja Halloween ya.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 tiburón vampiro Dudu, tiburón vampiro Dudu, tiburón. Yeah! Tiburón monstruo Dudu, tiburón monstruo Dudu, tiburón monstruo Dudu, tiburón. Monstruo dudu, tiburón, monstruo dudu, tiburón, monstruo dudu, tiburón, tiburón, calabazado. tiburón, calabazado. tiburón, calabazado. tiburón, tiburón, calabaçadu, tiburón, calabaçadu, tiburón, calabaçadu, tiburón, tiburón, cantabaçadu, tiburón, tiburón, calabazado. tiburón, tiburón, fantasma dudu. tiburón, fantasma dudu, tiburón,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 Camión de bomba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 Tira la manguera, Dewey! ¡Entendido! La manguera del camión De bomberos moja Swash, swash, swash Swash, swash, swash La manguera del camión por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, velos los caminar. Caminar, caminar, caminar Cinco esqueletos Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas Míralas volar, míralas volar A volar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 Niebla.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 Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos ¡Es Halloween ya! Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan ¡Es Halloween ya! Lucas vuelan por doquier ¡Míralos! ¡Qué miedo van! ¿A qué quieren jugar? ¿Al juego de congelados? Están detrás de mis golosinas La, La niebla espesa, espesa está El miedo sientes ya Hay monstruos ocultos por todo el lugar La luna se, se ocultó El miedo, miedo ya, ya llegó Lobos y vampiros Verás, vas a gritar TikTok, TikTok. Es Halloween, es Halloween Es Halloween Muchas sombras hay Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween Preparado estás Es Halloween Es Halloween Es Halloween Terror habrá <risa> <risa> <risa>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 ¡Esa gran momia es mi mami! ¡Sí, monstruos! Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma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 alma. Ay, escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo un fantasma! ¡Oh, no! ¡Veo ¡Oh, un fantasma! ¡Corran! ¡Veo un fantasma! Es Halloween ya, ni un alma. Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, oh no Veo un zombi, horror Veo un zombi Es Halloween ya, ni un alma hay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 ni un alma hay escucho pasos quién se acerca veo una bruja oh no <risa> veo una bruja <risa> ¡Sálvame! veo una bruja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 Tiene un conductor de terror, de terror El autobús del miedo tiene un conductor en Halloween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 la luna, el autobús del miedo Vuela hacia la luna En Halloween En Halloween En Halloween ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas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 De mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién?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 ¡Hay tanto que recordar! <ríe> mm -hmm. <ríe> <ríe> Molly tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda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 El mcdonald tenía una granja ia ia oh. y en su granja tenía un cerdo ia ia oh. con su oinka aquí con su oinca allá oinca aquí oinca allá oinca en todas partes el viejo mcdonald tenía una granja ia ia o oh.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 A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló: toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió. hi fofima El trabajo de un gigante nunca termina. ¡Hi-fa-fidelito! ¿Contesta mi desayuno? jum yum yum, yum!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 Jack era muy famoso Todos querían hablar con él Fifa fufón, Jack es un héroe, su, su madre, madre salvo Pipa, Fidelito su Pastel y leche para todos Yum, yum, yum. Sopla y teme será La rama será